Ok, ok, ok, probando 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok Ahora sí, pues muy buenas noches a todos y bienvenidos otra vez a esta edición más de los podcasts de Fab Y bueno, pues te doy la bienvenida como cada viernes a esta hermosa noche de viernes Viernes 3 de junio del 2022, cuando son las 9 con 33. Estamos a 21 grados centígrados y son las 9 y media de la noche. Es muy preocupante, pero bueno, aquí estamos como siempre terminando la semana con la mejor de las disposiciones. Eh, y ya, pues ¿qué ha pasado? Como siempre ha pasado de todo. Ha pasado de todo, hemos estado pues un poco atareados entre... Que si nos agarran, que si este, cierran las estaciones, que si los camioneros, pero bueno, ya llegamos, estamos terminando la semana, como siempre agradecerles por su preferencia a todos los que se han estado suscribiendo en el canal de YouTube, gracias, de verdad, muchas gracias. Eh, han sido un apoyo incondicional, pero estoy aquí para darles lata de nuevo. Si no te has suscrito, suscríbete. Eh, mi canal de YouTube son los cuentos de Fab, donde este programa se sube justo después de que se transmite en vivo aquí. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, porque una de las notas más virales que a su vez no... La gente tal vez se olvidó o ni siquiera supo que ocurrió. Fue esta. Eh, robaron robaron a bebé de 8 meses en semáforo de Garibaldi. Es preocupante, es, fuera, es intenso. Eh, Yoselin Ramírez Villegas denunció que su hijo de 8 meses fue robado por dos mujeres que se ofrecieron a comprarle comida mientras ella se encontraba trabajando. Eh, ella se dedica a hacer limpia parabrisas en un semáforo en la zona de Garibaldi, en el centro de la Ciudad de México. La mujer de 20 años manifestó que una mujer le pidió permiso para llevar al menor a la tienda para comprarle un alimento a lo cual accedió debido a su condición económica, por lo que a la victimaria se le desplazó a un comercio cercano para presuntamente alimentar al bebé. Al notar que la mujer no regresaba con su hijo, Jocelyn dio aviso a las autoridades, quienes se trasladaron al lugar e iniciaron las, eh, las investigaciones necesarias eh, para ubicar a la menor, por lo que la víctima les describió a las, a las secuestradoras. La descripción es, una de las mujeres eh, implicadas, iba vestida con un mayón negro y una playera de manga larga color vino, quien es de complexión robusta y piel morena, además tiene pelo negro e iba peinada con un chongo hacia atrás. La mujer se encontraba laborando eh, en un semáforo en, la, en el eje central de Lázaro Cárdenas, esquina con la calle Órgano de la Colonia Guerrero, lugar desde el cual la presunta secuestradora se desplazó a dirección al eje 1 norte, donde se encontró con otra mujer y podrían haber ingresado a la estación Garibaldi Lagunilla. Personal de la eh, Fiscalía General de la Ciudad de México se trasladaron al lugar para entrevistar a la madre afectada e iniciar con indagaciones correspondientes por el caso. Además, revisaron las cámaras C5 presentes en el lugar, las cuales lograron captar a una de las implicadas en el rapto. Esto ocurrió... Eh, el pasado el perdón, el perdón, pasado 12 de mayo fueron vinculadas dos mujeres Que presuntamente habían acabado con la vida de una mujer Para posteriormente quitarle a su hijo eh, Recién nacido en la colonia Nogales Lo cual lograron después de haber fingido amistad con la víctima A quien se le administraron potentes somníferos eh, Entonces, bueno Ah, Disculpen eh, pues sí está muy fuerte esta noticia, pero aquí hay algo que de verdad me salta y es, es es es la madre, porque a quién se le ocurre, digo, entiendo que la situación tal vez está muy fuera de lo común o tal vez el hecho de que, vaya, no tienes eh, los medios económicos, pero no por eso dejas que, que tu hijo se vaya, porque se fue, se fue la... ...se fue esta persona... ...y con la niña, literal... ...dejó que su hija fuera sola... ...entonces pues... ...mucho cuidado, digo... Desde ...lo único que estamos viendo es que hay un... ...hay un, un comportamiento... ...que se está dando mucho... Eh, ...entonces... ...hay que cuidarnos entre nosotros, cuídense mucho... ...porque sí está... ...mucho muy fuerte esta noticia... Eh, ...es un poco triste... ...y claro, es importante... Eh, ¿Por qué? Pues por lo mismo. O sea, tal vez no es como que la nota más viral o más agradable, pero estamos todos cerca del centro. Entonces, eh, mucho cuidado: puede ser prima, puede ser sobrina, puede ser amiga. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Vamos a, a otras cosas más, eh, pues más, eh, más agradables, ¿no? Porque ya se tiene la fecha de cuándo va a ser la marcha del orgullo LGBT. En la Ciudad de México. ¿Cuándo? ¿A qué hora es? ¿Y cuál es la ruta? Y como ya sabemos, el mes de junio, pues es el mes de la marcha, ¿no? Eh... Entonces, esta noticia nos dice eh, todo lo que debemos de saber cuándo es, a qué hora se empieza y eh, por qué vamos a salir temprano de trabajar, ¿no? Eh, la marcha está programada para el sábado 25 de junio y la convocatoria es para que las personas acudan al Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma, en punto de las 10 horas, o sea, 10 de la mañana. Poco a poco, por contingentes, se va a avanzar por esa misma avenida hacia el Centro Histórico. Esta es la edición número 44 de esta marcha y persiste la consigna de reclamar justicia por los crímenes de odio que hoy se siguen cometiendo. Eh, ¿Pero quiénes van a estar? Te preguntarás, ¿conviene o no conviene? Pues hasta ahora la presencia artística eh, es viene por parte de Mario Aguilar, La Factoría, Las Perdidas y Ray Mix, aunque en este cartel podría aumentar en los próximos días. También se va a coronar a Johnny Cass, eh, integrante del grupo firme, como Rey Gay. Eh, cabe recordar que el Día del Orgullo es el próximo 28, entonces... Eh, pues, eh, pues aguas ¿no? con los días con eh, sus rutas más que nada porque en realidad las rutas son las que van a pues sí van a demer demeritarse un poco, eh, hay personas que pues trabajamos ese día pero eh, vamos a andar pues muy calmados eh, no Va a ser muy difícil salir de ahí, entonces toma tus precauciones. Es el sábado 25 de junio, a partir de las 10 de la mañana. Entonces, pues, muy atentos para las personas que no celebramos o no asistimos a una marcha como tal, ¿no? Eh, vamos a continuar porque eh, justamente ayer o antier... Ayer o antier... Eh... Bueno, no me acuerdo, pero... Uh... Ya llevo ya, ya este... Como si fuera poco entre lluvias, eh, entre eh, ventarrones, todo. Ahora también nos, tu nos tuvimos que cuidar de nuestros, los mismos tra transportistas. Eh, como ya sabrás, hubo manifestaciones y la respuesta de Claudia Sheinbaum no se hizo esperar ante las manifestaciones eh, de transportistas en diversas zonas de la capital, la jefa de gobierno aseguró que se les han dado apoyos económicos, pero no se han puesto en orden, por lo que no han justificado el paro para el que llevan eh, pues llevan años peleando, ¿no? La ciudadanía, en palabras de ella, la ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón. Ellos no han cumplido. Se trata de poner en orden concesionado en la ciudad. Es verdad que la tarifa de la ciudad es la más baja de todo el país pero se les han dado apoyos como en ningún otro lado y no se han puesto en orden. No hay justificación para el paro que están llevando. Rechazamos el aumento excesivo que están solicitando. Cualquier demanda de aumento debe estar asociada al cumplimiento de un mejor servicio de transporte público. Eh, en un video en redes sociales la mandataria comentó que en la mesa de diálogo... Eh, Está abierta, pero que debe de haber un compromiso para mejorar el transporte público de la Ciudad de México. Recordó que desde el 2020 han apoyado a los transportistas con un bono de combustible que asciende de 4 mil a 6 mil pesos mensuales. Además, se les han ofrecido 450 mil o 350 para que entreguen a sustituir e instalar GPS y videovigilancia, apoyo a los choferes para que tengan seguridad, no obstante aseguró que no han cumplido en tener en buen estado sus unidades. Eh, me parece curioso, eh, digo, la señora tiene años que no se sube a un camión definitivamente, pero es cierto, eh, no hay una relación, vaya, no hay una relación como que calidad y precio, Primero porque no lo han subido, ¿no? Tal vez eh, con el simple hecho de haberlo ya subido anteriormente, debería de haber un poquito más de seguridad. Ahora, no es en todos lados. Eh, yo doy fe, eh, por ejemplo, en la terminal de Indios Verdes. Ahí es. yo, la vez que fui, yo fui con miedo. <ríe> fui con mucho miedo, yo no quería ir. <ríe> eh, y me recuerdo que sí me literal había una caseta ahí y en la caseta eh, pues tú pagabas y ellos te daban una tarjeta una tarjeta de plástico en la cual pues la pasabas en el lector del pues del camión y la regresabas y ya habías pagado pues la cantidad de personas entonces pues eso me pareció interesante me pareció muy buena propuesta me sentí seguro y el hecho de que muchos ya no hacen paradas, porque si sí, no hacen paradas ya gran parte de los camiones es, es impresionante. Pero por otra parte eh, es gente o muchos transportistas en realidad no quieren tener sus papeles o no les fascina la idea de tener sus papeles en regla. Eh, por el simple hecho de que pues los van a controlar, una parte de lo que se gana va a ir a mejorar la, la unidad que obviamente tiene que ser eh, en cualquier trabajo. Tiene que ser así, no importa cuánto ganes, eh, una parte tiene que ir para renovar equipo, para renovar unidades. Entonces, ¿recuerdas que te dije que este jueves? Sí. Este jueves la ciudad entera entró en caos eh, porque sí los necesitamos, sí son necesarios, pero desgraciadamente pues es muy, yo siento muy abusiva esta acción por parte de los transportistas que muchos de ellos digan, no, pero es que, mire, sube la gasolina, sube que no sé qué, eso, eh, sí, pero quieres subirlo tres pesos. O sea, el metro cuando subió, subió dos pesos. El metro de la Ciudad de México que nos lleva muchísimo más lejos que cualquier camión, que estadísticamente es más seguro que cualquier camión, porque accidentes de metro hemos tenido a lo mucho dos o tres eh, en un periodo de cinco años, mientras que accidentes de peceras, de camiones, de combis, diario las hay y diario ocurren. Entonces, eh, pues... El metro subió sus dos pesitos, pues se les ocurrió eh, pues ahí tapar la gotera con una bolsita, pues de ahí salieron los dos pesos. Pero eh, el tema de los accidentes tiene mucho que ver. Entonces, estas personas, bueno, estos transportistas exigían o exigen este aumento de tarifa. Es cierto, en la Ciudad de México es de las tarifas más económicas que hay. Porque decía, aquí el transporte. Y me atrevo a decirlo. No arrebasa los 6, 7 pesos. Porque en el Estado de México hay, hay el transporte. Pues no solo. No llega a 7, 8 pesos. 30 pesos, 40 pesos. 50 pesos. Y dices, caray. Eh, es, a veces me pregunto de verdad. Gente que vive por el. Ah, tenemos comentarios. Eh, Lua Gramerar, saludos. Saludos, gracias por estar aquí. Eh, entonces te decía, decía, es una cuestión un poco fuerte. Porque si sí, allá lo están intentando, pero aquí no lo, no lo intentan. Y la prueba está en eso. Cuando les dieron la opción de cambia tu unidad, esa que se está destartalando por una nueva actualizada. Eh, que esté controlada por GPS. Porque muchos de estos camiones. Aparecen en zonas no tan seguras, que también son usados para transportar a cosas que son ilegales, por así decirlo. Entonces, ahora supongamos que la respuesta de Dios fuera: Pues es que si yo ganara bien, no tendría por qué estar transportando estas cosas. Ok, te la compro, excepto por la parte en la que ganas bien. O sea. La persona que se dedique a algo y no le vea ganancia, o es pésima haciendo negocios, o no sabe de lo que está hablando, o está mintiendo. Pero una de las cosas que ocurrió. Que ocurrió con esta. Pues con esta muestra de que no siempre <ríe> El hacerse escuchar es bueno. Es una riña. De hecho, estuve buscando el video porque sí quería ponérselos. Eh, se desata una riña con todo y grúa en Indios Verdes por bloqueo a transportistas. Esta mañana de jueves, transportistas y pasajeros se agarraron a golpes al momento de intentar impedir el bloqueo y mover eh, la grúa que atravesaron para evitar el paso de unidades. A la altura del paradero de Indios Verdes, transportistas cerraron el paso eh, de vehículos en Insurgentes Norte y una unidad de Metrobús quedó parada y no alcanzó a cruzar. Tras la riña, las personas eh, usuarias del transporte eh, ya caminan desde San Juanico a la altura de la estación periférico del cablebus línea 3 y su molestia se percibe entre demandas de transportistas eh, que se pongan a trabajar o incluso refieren el mal estado en el que se encuentran sus unidades eso es lo que decíamos muchos eh, transportes y desgraciadamente por ejemplo esta ruta que les digo yo con esa no tengo ningún problema pero hay otras rutas que desgraciadamente están coludidas con los mismos asaltantes, ya saben por dónde pasar y a qué horas para quitarle sus cosas, a gente que trabaja, a gente que todos los días eh, se está parando temprano para que estas personas lleguen, hablen con los conductores, los conductores los suben con tal de que no les hagan nada, pues pues ahí los dejan. ¿no? Ahora yo le preguntaría a, a todas estas personas, estos conductores, ...que exigen, no piden, exigen que se suba eh, la tarifa. Me imagino que hijos, primos, amigos, familiares de todos ellos... ...pues han de viajar en coche, ¿no? Porque no están pensando en sus hijos, no están pensando en sus hijos... ...porque eh, típico camionero tiene un hijo que va a la universidad... ...y tiene que ir hasta la cola del diablo. Entonces, ahí no está pensando en su hijo, no está pensando en su familia... Están pidiendo más dinero pero están presionando del lado incorrecto, ¿dónde tendrías que presionar? Ah, yo creo que tendrías que presionar a alguien que dijo que iba a bajar la gasolina, a alguien que dijo que iba a bajar o que iba a desaparecer ciertas pagas que claramente no eran necesarias, no al pueblo que trabaja justamente. Porque de presionarnos en un momento dado ya no vamos a tener de dónde sacar nosotros dinero. Porque hay que pagar impuesto que porque no puedes vender comida. Que porque estás usando las calles que son del gobierno de la Ciudad de México. Que resulta que el gobierno de la Ciudad de México trabaja para ti porque tú le pagas. Ah, pero gran parte de los mexicanos también decidieron no pagar impuestos. Entonces ahí ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer ahí, bandita? <risa> pues vamos a continuar... Y cambiemos de tema antes de que me enoje conmigo y con ustedes. Porque, eh, ¿quién es Elon Musk? Elon Musk es, actualmente creo que es la persona más eh, rica, monetariamente hablando, millonaria del mundo. Eh, si no lo conoces por eso, tal vez lo recuerdes por ser dueño del Tesla. Este coche tan horrible, pero tan hermoso. A la vez que es eléctrico, es... Eh, puedes dejarle las luces encendidas dos semanas y no se le va a bajar la pila. Eh, aparte, aparte, es ecológico, ya lo dije. <risa> Pero así como es el señor de ecológico... Ah, y compró Twitter y quiere viajar al espacio. Eh, no sé. Aquí se puede armar el punto de, de, una, de un debate muy fuerte. Ahí te va. Elon Musk lanza un ultimátum a empleados de Tesla o vuelven al trabajo presencial o se van. Elon Musk aún no confirma la información, eh, pero su respuesta a un mensaje en redes sociales sugiere que la amenaza es verídica, que está, está amenazando el señor Musk. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, ha enviado una carta a sus empleados que hoy circula por las redes sociales, en la que se les exige regresar al trabajo presencial o a retirarse de la compañía. Por el momento, ni la compañía ni el propio Musk han confirmado la existencia de la carta, pero ante una pregunta en este sentido, eh, vía Twitter, Musk pareció validarla al responderle a un usuario que le preguntaba por el mensaje que reciben. ¿Quiénes creen que es anticuado trabajar presencialmente? Deberían fingir que trabajan en otro lugar, dijo. La carta que hoy circula y que lleva la firma de Elon dice textualmente cualquiera que desee trabajar de manera remota debe estar en la oficina un mínimo y me refiero a mínimo de 40 horas semanales o irse de Tesla. Esto es menos de lo que le pedimos a los trabajadores de la fábrica. Dice el mail fechado el 31 de mayo en ese correo. También se señala que las circunstancias excepcionales serían consideradas y revisadas Directamente por Musk Además la oficina debe ser una oficina eh, No una sucursal remota Que no esté relacionada con las funciones del trabajo No es la primera vez que el empresario Se muestra en contra del teletrabajo El mes pasado Musk tuiteó a todos los mensajes De quedarse en casa En relación con el COVID Han engañado a las personas para que piensen Que en realidad no es necesario Trabajar duro Aquí se puede hacer el, se puede hacer el debate, eh, y es me refiero a un debate de borrachos, porque 40 horas diarias aquí en México, lugar donde muchas veces puedes conseguir trabajo nada más eh, teniendo labia, pues aquí nos parece poco 40 horas, y aquí nosotros decimos, no, pues es que es ilógico, ¿por qué no quieres trabajar las 40 horas? ¿Por qué no quieres, ¿por qué quieres estar a fuerzas en tu casa? Yo nada más les digo, es allá es primer mundo, acá, es, acá estamos en vías de desarrollo. Muchas, muchos de nosotros creo que sí eh, diríamos, no, pues 40 horas, órale, me aviento, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no hay oportunidades de crecimiento? Porque incluso hasta, y no es por menospreciar, pero hasta en una panadería. Hay crecimiento, o sea, empiezas haciendo limpieza, pero a, aprendes a hacer masa, después aprendes a hacer pan y vas escalando, ¿no? Y vas aprendiendo, pero en un lugar como lo es las oficinas de Tesla, a menos de que estés bien posicionado, eh, esos puestos están hechos para quedarse muchos años ahí. Muchísimos años y es gente joven, gente que no... Debe de mantener familia, gente que no tiene una responsabilidad, llámese hipoteca, llámese deudas. Entonces es muy diferente. Eh, está de cuestionarse más que nada porque eh, mucha gente, muchos jefes. Ahora también aquí, eh, aquí en México tenemos muy malas costumbres. Aquí en México siempre hemos tenido esa costumbre de que eh, incluso para el SAT, o sea el SAT... Es, y si me lo preguntas, el SAT es de los organismos más, este, aparte de inútiles, eh, ay, ¿cómo se dice? Más, cuando son más hipócritas, porque eh, literal, con esta onda que traen del historial, este, como bien lo dices, un, tienes que sacar una carta que diga que estás pagando para dársela a la misma persona. Ah, pero tienes que sacar cita para dentro de seis meses. Y en seis meses te voy a decir si hay lugar o no. ¿Pero qué pasa? O sea, yo lo he visto, yo lo he visto eh, eh, en mi rama de trabajo vendiendo, vaya. He atendido gente que llega por lo claro y piden que se cometa fraude. Ah, es que a mí me costó 500 pesos, pero quiero meter facturas por 2,000 pesos. Ahí es cuando dices, no, pues ahí ya depende de... Dueños, jefes, este. Personas que están arriba de mí. Este. Yo me volteo. Porque no es mi. Yo no sé cómo se hace. Entonces yo lo único que hago es. Mi trabajo. Pero esta gente que tienen prestaciones. Muy buenas. Eh, abusan de ellas. Abusan de ellas. Al punto en el que. Tal vez el señor. En su loquera. Dice. Quieren abusar de las eh, prestaciones que les estamos dando. Y sí. Y sí. Porque. Eh, Cuánta gente no se ha parado y dicen es que a mí me dan este no sé cuántos miles de pesos en gastos. Pero aquí nada más compré 500 pesos. Me pueden poner el número total. Pero usted pues, es delito, obviamente es delito. Ah sí, pero Salsat pues, prefiere ir por las personas que no se están dando de alta o personas que en realidad no tienen mucho que reportar, más que por estas personas que abusan de sus prestaciones. Porque eso sí son delitos, eso sí es para entrar a la cárcel. A menos de que no estés pagando debidamente como se debe. Vamos a continuar porque esta noticia también se hizo viral en la semana porque muchas personas empezaron a cuestionarse si era cierto. Eh, la noticia de que si deberías o no limpiar la orina de perro con cloro. En México el cloro es una de las cosas más fuertes y maravillosas. <risa> porque eh, cuando eres adolescente te echas cloro en los ojos para olvidar las cosas horribles que has visto es broma eh, cuando trabajas en una pollería y ya huele mal el pollo lo bañas en cloro para venderlo y así pues eh, dejar muy mal paradas a las empresas de pollo <risa> eh, lo ocupas para trapear aunque si no sabes trapear bien el piso huele a patas entonces el cloro es una cosa maravillosa aunque hay que ser muy cuidadosos porque cada vez que echas cloro en una sustancia, estás combinándolo. Entonces de ahí sale mucho esa historia de que anteriormente encontraban a muchas personas, por no decir mujeres, antes, antes. A muchas mujeres desmayadas porque hacían su cóctel de limpieza. Le ponían pues que limpiador de trastes, que limpiador de pisos, que un poquito de, de no sé qué y cloro. Entonces esto junto hacía que pues se desmayaran las señoras y señores que hacían limpieza en aquellos años. no Entonces, viendo esto es importante saber que eh, pocas cosas como el cloro. Deben de ser muy cuidadosos uno a la hora de, de limpiarlas. Eh, la orina de perro y la orina de gato y la de borracho son de las cosas más difíciles de limpiar. Y no por la mancha, sino por el aroma. Es capaz de seguir ahí miles y miles de días. Por eso odio los baños que son portátiles, ¿no? eh, El olor de la orina de los perros es muy fuerte eh, entonces muchos de nosotros recurríamos al cloro para desinfectar el área y acabar con el mal aroma, pero al hacerlo podrías estar cometiendo un gran error. La razón de esto es que al mezclar cloro con la orina de perro se puede causar una reacción química que llegue a afectar a tu salud, pues la orina de perro puede contener altos niveles de nitrógeno. Además, al usar cloro, lejos de ayudar a que tu perro deje de orinarse en tu casa, estás motivando a hacerlo al crear un aroma mucho más fuerte que podría ser identificado por tu mascota. Por esta razón, en lugar de usar cloro, la próxima vez que tu, dicen lo mito de tu perrito, haga pipí dentro de la casa, es utilizar vinagre blanco mezclado con agua caliente, aplicarlo en la zona y dejarlo reposar sin cloro, sin cloro, eh, para desinfectar el área. Otro remedio para terminar con el mal olor es mezclar agua oxigenada con detergente líquido, Aplicarlo sobre la mancha y luego agregar dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Justo a esto me refiero. Todos tenemos nuestra versión del limpiador ideal, ¿no? Que si le bailas 10 minutos a la olla y después le pones dos gotitas de vinagre, al mismo tiempo en el que esperas a que baje la luz del sol, para ponerle dos gotitas de vel Rosita y ya queda el limpiador perfecto. Simplemente, pues, lo que me ha funcionado en mi experiencia ya se lo descubrí por accidente. Eh, la señora con la que yo he trabajado y trabajaba en mi rama de trabajo. Ajá, eh, siempre ha sido de tallar el piso. Entonces, eh, una buena tallada al piso y se quita. O sea, porque quiere uno quitar la orina con una, con una jerga, con un trapeador. Cuando lo que necesitas es tallar el piso con todo. Un poquito de jabón, un poquito de jabón de trastes. Ese funciona bastante bien. Eh, como está hecho para quitar grasa De verdad desprende muy bien Y no deja los pisos brillosos Porque luego queda así como que se bozo el piso, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar y vamos a entrar en, en, un, en un poquito de temas de espectáculos Porque esta semana se liberó el teaser trailer o el adelanto de la película live action de Pinocho Que llevará de nombre Pinocho el primer tráiler eh, fue criticado en redes sociales por varias cosas la nueva, la, Lo que más resaltó o lo que más fue querido fue la, pers eh, la perspectiva y el personaje de Gepetto Quien es interpretado por Tom Hanks eh, Por otro lado, la Hada Azul fue objeto de críticas eh, Bueno, me va, Van a ver que me trabo un poco porque estoy buscando palabras que no alteren el algoritmo de Facebook, porque no quiero ser ofensivo, no quiero, obviamente, simplemente quiero darles a conocer esta noticia. Eh, originalmente el personaje de la Hada Azul era un personaje de... vaya, pues era un personaje que representaba el estándar el de Hollywood de aquellos años, no ya sabemos a qué se refiere, eh, qué rasgos son los que sobresalían, eh, entonces eh, el Hada Azul que sale en este tráiler es completamente diferente, eh, no solo es una persona de raza afroamericana, sino eh, lo que llama la atención es el acomodado que le dieron, ya que en realidad la actriz... Eh, la verdad desconozco si la actriz en realidad luce siempre así, pero pues obviamente es una, en la escena, Helada. hada, eh, es una mujer afroamericana, eh, no tiene pelo y bueno, está un poco, no descuidado, sino, o tal vez sí, está un poquito fuera de lo común el aspecto de sus dientes, no porque son dientes que están, pues, exageradamente salidos se notan ahora las críticas se hicieron fueron fuertes mucha gente la criticó yo en lo personal no puedo criticar eh, de, ahora sí que la actuación porque nada más la vimos dos segundos ahorita yo navegaría con la bandera de sabes que la vimos dos segundos tal vez eh, no es el aspecto final tal vez incluso hasta no sé eh, el personaje tiene que lucir así por algo o sea si a mí me enseñan o en la película hay una perfecta este el, el producto tiene calidad pasan las apariencias a segundo plano ahora que si viajas con esta bandera de no no no es que todo tiene que ser exactamente igual a lo que era antes pues mejor ve la versión original yo no, yo no diría nada, ya que si me ponen un nada madrina que no sabe actuar, que está ahí, nada más por lo que su tono de piel representa, tal vez ahí sí sería como que, ¿sabes qué? Es que no me gustó. Ahí hay allí una inclusión forzada, por así decirlo. Pero si la persona se da una interpretación, no digamos magistral, sino buena, porque este, pues es una artista. Eh, nueva por así decirlo tiene poco tiempo pues yo creo que puede pasar no porque es es un poco chistoso como la, la gente tiende a defender mucho sus su pasado no o sea la película por ejemplo eh, hubo gente que de verdad se ofendió hubo gente que de verdad eh, Pegaban el grito en el cielo porque decían que está ocurriendo, ¿Por qué, por qué mancillan mi infancia de este modo, por qué le metes la mano y le sacas el corazón a mi pobre infancia. Decir, tu, tu, tu, tu infancia no fue una sola película. Tu infancia no solo fue Pinocho. Tu infancia fueron muchas cosas, así que déjalo. Esta película de Pinocho eh, no va a llegar a los cines. Va a llegar exclusivamente a la plataforma de Disney Plus. Entonces, de hecho creo que llega ya el próximo, próximo mes o en septiembre. Y ya, te, ya hablaremos de esa película, ¿no? Pero bueno, lo que todos han estado esperando. Eh, y ya para, ahora sí ya para dejarlos y que se vayan a disfrutar su fin de semana. Eh, esta semana, el, el, justo, justo el miércoles... Se dio a conocer la decisión final del caso Johnny Depp contra Amber Heard. Eh, ¿Cuál fue el resultado? Para los que viven debajo de una roca o oh, no entendieron. Porque luego la, la, la gente que da las noticias puede ser un tanto <coughs> un tanto extraña. Porque tú preguntas, oye, este, ¿qué pasó? Ah, sí, este, es que tiene que indemnizar y falló. ¿Cómo que falló? O sea, ¿la corte falló a favor de Johnny? O sea, ¿ganó Johnny? ¿O falló con Johnny? Y entonces, ya no sabes qué ocurrió. A grandes rasgos, se puede decir que Johnny Depp ganó. Sin embargo, tiene que pagar 2 millones de dólares en compensación a Amber Heard. Ahora, Amber Heard recibe una sanción de 10 millones de dólares por daños compensatorios Y 5 millones por daños punitivos a Johnny Depp Mismo caso que Johnny Depp tiene que pagar 2 millones eh, Se ha dado a conocer Que los abogados de Amber Heard Han dado a conocer que ella no puede pagar esta cantidad Ya que su fortuna eh, Asciende aproximadamente a 2.5 millones de dólares. Eh, no es cierto. Eh, de acuerdo a Celebrity Network. El, antes del juicio. La fortuna de Amber Heard. Ascendía a 2.5 millones de dólares. Y es lo que les decía. Lo que suponiendo que lo pagara. La dejarían números rojos. A pesar de que en los años eh, punitivos. Se redujeron a 350 mil dólares. O sea bajaron. El costo de los daños punitivos. Bajaron de millones a miles para cumplir con la ley de Virginia que limita los daños punitivos a ese nivel por lo que solo tendría que pagar 8 millones de dólares. El mismo jurado otorgó a Amber 2 millones de dólares, eh, el resultado neto es de aproximadamente 8 millones de dólares en daños que Amber le debe a Johnny. Eh, decían que no podía pagar esto Y haciendo cuentas Creo que no Pero eh, está, Estaría bueno Ahora para Johnny Depp Ahorita hay una cuestión mm, Muchas sí hay eh, está, está por tomando Un segundo Bueno creo, creo que es un tercer aire un tercer aire en cuanto a su carrera. Porque ya el primer aire, pues. En los noventas. ¿no? Cuando fue Edward Scissorhands. Hans. Cuando fue. Este. Bueno. Cuando hizo un montón de películas. Cuando hizo. Este. Todas estas películas juveniles. Que hizo. Ese fue su primer aire. El segundo ya fue. Pues cuando empezó a hacer Swin Todd. Y ahorita ya cuando empezó Piratas del Caribe. Últimamente. Eh, se hizo popular otra vez justamente por todo lo que ocurrió eh, entonces lo que va a pasar ahorita es que muchos van a estar detrás de él para querer contratarlo eh, desgraciadamente y porque somos muy eh, muy desgraciados se va a quedar sin trabajo esta mujer mucho tiempo, muchísimo tiempo eh, digo ojalá no sea así ojalá haya un porque en este caso nos cuesta mucho trabajo separar al actor eh, de su vida personal, ¿no? Porque nadie le va a quitar el hecho de que la mujer, pues, se ha entrenado, eh, tiene, tenía, tiene o tenía disciplina, actúa y, y actúa, ¿no? Igual el señor Johnny Depp también a, actúa, canta, compone, dibuja, bla, bla, bla, bla. bla, bla pero algo es cierto. Los dos necesitan ayuda psiquiátrica urgentemente. Esperemos que el señor no lo deje. Esperemos que no lo deje porque ah, ya salí libre y ya soy Jack Sparrow otra vez. Y, y lo deje, ¿no? Esto, y lo iba a decir, o más bien lo dije en un programa que ya se grabó que va a salir el lunes. Esto es algo diferente. Esto es terreno nuevo para todos. Porque hasta hace unos cuantos meses, el conocimiento general... Es más, años atrás, el conocimiento general era que no existía tal cosa como violencia en las parejas, ¿no? Se creía en aquellos años, años atrás. Eh, se creía eso, ¿por qué? Porque ¿por qué golpearías a alguien que amas, ¿no? Se Secreto a voces, porque la mayoría de personas que... Decían que no existía la violencia en el matrimonio, pues eran los que llegaban y golpeaban a sus parejas, ¿no? Eh, después el, el conocimiento cambia. Oye, si te llegan a golpear, puedes acusar a tu pareja de que te, de que te golpean. Entonces empiezan a salir muchos... este muchos casos de violencia que si este, en las fotos se nota que le está casi casi la está con el brazo eh, la actitud de ella es un poco sumisa la actitud de él es retadora entonces ya empieza a existir esta cultura esto, esto que ocurrió hasta cierto punto ayuda porque ahora el conocimiento general o lo que ahora se está aprendiendo es que ciertamente no todas las personas que acusan eh, son inocentes, no todas las víctimas son inocentes, habrá víctimas que podrían ser culpables. No estoy diciendo que el señor Johnny Depp sea inocente al 100%, ya vimos que no, legalmente hablando, el señor también tuvo que ver, ahí está la cuestión, si no, no tendría que pagar esos 2 millones de dólares. Eh, entonces, esto nos está moldeando como sociedad, porque ahora... Eh, la sociedad está comprendiendo. Que existen acusaciones falsas. Eh, entonces. Pues tal vez. El camino correcto es agarrar la onda. Eh, pues cuando veas que está. Que va a ocurrir algo de este estilo. ¿Sabes qué? No me hables. Quítate y corre. <ríe> eh, y sobre todo. Tal vez eh, no es la mejor. O tal vez la gente pueda decir. Ay es que este tema me aburre, como no tienes una idea, porque están pasando miles de cosas, si sí es un antes y un después, si sí es un antes y un después, porque la, la lucha original siempre fue, eh, por así decirlo, la lucha original siempre ha sido hacia el sexo femenino, con esto que ocurrió, ya no solo es una lucha por el sexo femenino, ya es una lucha por la verdad, porque existan un trato eh, equitativo, ecuánime. Todos de acuerdo a sus... Este, más bien todos teniendo en cuenta sus diferencias. Eh, pero apoyando a las otras personas. Que es lo que nos falta mucho. Porque muchos de así, Ah, es que es mujer. Ah, es que es hombre. Como es hombre. No, no se cansa. ¿no? Ah, como es joven, no se cansa. Y el joven ahí ha parado porque pues, ya fue a sus tres horas de trabajo y después va a cuidar a tu hermano y cosas así, ¿no? Pero bueno, si algo aprendimos esta semana es que no bloquees la avenida de Indios Verdes con un camión como mate, no limpies la pipí de tu perro con cloro porque te puedes desmayar y te caes sobre la pipí, eh, ¿qué otra cosa aprendimos? También aprendimos que eh, muchos, ah, que, que ya viene la marcha, entonces pues Tomen sus precauciones eh, y respeten los ideales de otras personas, ¿por qué no? Y nunca, pero nunca, nunca andes con una persona que te recuerde o a Johnny Depp o a Amber Heard. Estos fueron los podcasts de Fab. Gracias a todos, de verdad. Gracias por su preferencia en YouTube. Eh, ahora sí podemos decir que somos virales. Tenemos un video de más de 20.000 reproducciones: 20.000. Eh, el pueblo más pequeño de México. Se podría decir, hay más gente viendo este video que el pueblo más pequeño de México. Gracias, de verdad, gracias. Eh, y bueno, pues sigamos compartiéndolo. Ya vamos rumbo a los 400 suscriptores. Creo que nada más faltan 50. Entonces, gracias, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Eh, y ya, ¿no? Ahora sí, eh, recuerda que puedes escucharme todos los lunes eh, en punto de las 8 de la noche en amigos y parejas con mi compañera, mi co-conductora Lore que también les manda un agradecimiento enorme por la buena vibra que estamos recibiendo y entonces amigos y parejas, eh, lunes 8 de la noche en YouTube, eh, en Spotify también y jueves, Proyecto Inframundo, también es el podcast de terror, ahí no sale mi co-conductora Lore pero si salgo yo y también te pongo videos, sonidos de terror, cosas así. Y los viernes, los podcasts de Fab, las notas más virales de la semana. Entonces, muchas gracias. Son las 10 con 16 de la noche. Estamos a 19 grados. Es, es, esta, es viernes 3 de junio, junio del 2022. Maneja con bien, maneja con cuidado porque te esperan en casa. Estos fueron los podcasts de Fab. Muchas, muchas, pero muchas... Pero muchas gracias.